Sean bienvenidos, señoras y señores, a la primera edición de los premios Delta. Hoy acuden a la cita a grandes juegos de ayer y de hoy para competir por este prestigiosísimo galardón. ¿Cuál se coronará como el mejor juego de Nintendo? Muy buenas, soy Delta DeltaRai y bienvenidos al canal que será criticado por este top. Yo soy una persona bastante... Eh... ¿Cuál es la palabra? Eh, controladora No en el mal sentido, sino que me gusta tenerlo todo medido Bueno, no sé, puede ser bueno o puede ser malo El caso es que un día se me ocurrió hacer una lista de mis juegos favoritos Para así tenerlo por escrito Y sería una lista que iría actualizando poco a poco según jugara Para tenerlo bastante actualizado Y pensé, oye esto puede estar bien para subirlo al canal. Y así nació esta idea. Así que resumiendo un poco, en este top recogeré los 10 mejores juegos de Nintendo para mí. Eh, son mis juegos favoritos. Es un vídeo que haré de forma anual. Como este año ha caído en el tercer domingo de julio, pues será cada tercer domingo de julio. Las reglas para que un juego pueda estar o no en la lista son las siguientes. Primero debe ser un juego de Nintendo, ya sea First, Second o Third Party, por lo que pueden entrar tanto juegos de Mario, como de Pokémon, como de Sonic, siempre y cuando sean en consolas de esta compañía. Por supuesto, si son mis juegos favoritos, debo haberlos jugado, sin excepciones. Quizás Breath of the Wild o Celeste son juegos mucho mejores que los que hay en este top, pero no los he jugado, por lo que ya os adelanto que no van a estar. Tened esto en cuenta antes de comentar, y claro esta es mi opinión personal y son mis juegos favoritos, no mido en ningún momento si un juego es peor o mejor que otro, todo depende de los gustos de cada persona. El proceso de elección ha sido bastante complicado para mí. Primero he escrito en una lista todos los juegos que he jugado ordenados por consolas. De ahí he hecho una preselección de 32 juegos. De esa preselección escogí 15 y de esos 15 quedaron los 10 finales. Los 5 restantes se quedan a las puertas en las menciones honoríficas. Ya por último, antes de empezar con la lista, diré que este vídeo será anual, como ya he dicho, pero si la lista se mantiene exactamente igual, no tiene ningún sentido volver a hacerlo, por lo que simplemente no lo haré. Ahora, ya sí, empezamos con la lista. Empezamos el top con Pokémon Esmeralda. Soy consciente de que hay muchos juegos de Pokémon que deben de estar por delante, pero estamos hablando de Pokémon Esmeralda uno de los primeros Pokémon que he jugado, el segundo de hecho, y para mí tiene mucho factor nostalgia. Adoro absolutamente a Joen, una de mis legiones favoritos si no la que más. Es la versión de Rayquaza, mi Pokémon favorito, y en general el juego de Pokémon que recuerdo con más alegría desde antes incluso de abrir su caja. Es la versión superior de la tercera generación, por lo que incluye todos los Pokémon capturables, todos los eventos y a recuazas que nunca está de más repetirlo, eso sí, tiene mucha agua, 7.8 con ocho sobre 10. Recuerdo con mucho cariño mi experiencia con este juego y de vez en cuando me gusta volver a jugarlo haciendo algún Nuzlocke sin mucho éxito, maldito Sweet Pero me vais a perdonar un pequeño spoiler, y aunque valoro mucho el factor nostalgia aquí, repito que soy consciente de que hay juegos de Pokémon muy superiores y adelanto que hay otro juego de esta saga más adelante. No tengo mucho más que decir sobre este juego. En el noveno puesto, Super Mario 64, el último del factor nostalgia, lo prometo. No podría dejar fuera a Super Mario 64, empecé mi carrera en YouTube con este juego y el primer vídeo que subí en este canal también era de este juego. Es un título que para mí significa mucho. También pienso que sentó las bases de las plataformas 3D de un salto muy arriesgado. Y aunque realmente jugué primero a la versión de DS, considero que este es mejor. Una vez más, sé que hay juegos de Mario que son mucho mejores, pero para mí Super Mario 64 tiene mucha más importancia tiene una duración más que aceptable y es muy rejugable. Si aún no habéis jugado Super Mario 64, os recomiendo mucho que lo hagáis, especialmente si os gustan las plataformas o simplemente los Mario. En el octavo puesto, Pokémon Plata Soul Silver. Y aquí está el otro Pokémon. Sinceramente, muchos juegos de Pokémon han llegado hasta la preselección, pero sinceramente creo que el mejor de los que he jugado ha sido Plata Soul Silver. Dos regiones, 16 líderes de gimnasio, casi 500 Pokémon disponibles, acompañantes, Pocahazlón, el Pokewalker, Plata Sol Silver, ofrecía muchísimo, mucho más de lo que he visto en cualquier entrega hasta ahora. Bastante mérito teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego de Nintendo DS. Pienso que futuras entregas deberían beber más de esta. Y habiendo jugado también en la versión original de Game Boy, me gustó mucho revisitar Choto y Kanto y ver la mejoría, además de tener todos los Pokémon aparecidos hasta la cuarta generación. Y en el puesto número 7, Paladins. Quizás sorprenda a muchos, realmente también me ha sorprendido a mí, pero las horas que le he echado solamente en Switch, ya dicen mucho, y tendríais que ver las que le he echado en PC. Este juego tiene muchos puntos a favor, son partidas rápidas, puedes jugar con amigos, tres modos distintos de juego y dos divisiones distintas de online, casual y competitivo, es free to play, tiene muchos campeones que elegir cada uno con diferentes ataques y características y es bastante sencillo de jugar, no tanto de dominar, ni menos de ganar. Pero incluso aunque pierdas, te lo pasas bien, y creo que eso es lo que importa. Y sé que estoy diciendo esto ahora, pero después bien que me cabreo cuando me matan tres veces seguida. Pero eso ahora es lo de menos. Siempre que no sé a qué jugar, juego a Paladins. He hecho unas partidas, me lo paso muy bien, es una opción muy buena cuando quieres algo rápido y u online. El sexto puesto es para Animal Crossing New Leaf. Esto es, por el contrario, si os apetece algo más tranquilo. Otro juego al que le he echado muchas horas. Y aunque ahora mismo no juego tanto como antes, Llegué a tener mi pueblo bastante limpio y ordenado. Hoy en día aún un juego de vez en cuando, pero la verdad es que me deprime bastante ver como muchas plantas han desaparecido, muchos de mis vecinos con los que hablaba se han ido y han venido otros que no conozco de nada. Pero sigue siendo un gran juego que me enamoró desde el primer momento. New Leaf fue el primer Animal Crossing al que jugué y el que me introdujo en esta saga y me ha hecho fan. ...y ya espero con muchas ganas New Horizons. De hecho, pienso que la entrega de 3DS es bastante buena para empezar con Animal Crossing... ...ya que la mecánica de alcalde te da muchísimas más posibilidades que no hay en juegos anteriores. Y es especialmente entretenido jugando con amigos, así que tenedlo en cuenta. A partir de aquí llegamos a los puestos que realmente me ha costado más colocar en cierto orden. Cualquiera de los siguientes juegos aunque estaban claro que iba a estar en la lista, pueden estar perfectamente entre el quinto y el primer puesto fácilmente. De cualquier forma, el quinto puesto va para Kidikaru Super Rising. Sin duda ha sido una de mis grandes sorpresas. <risa> Recuerdo que antes de su lanzamiento, llegué a estar harto de él porque solo quería que Sakurai se centrara en Smash 4 para poder saber algo de una vez. Pero una vez que salió vi que tenía muy buenas críticas y decidí probarlo y se convirtió rápidamente en uno de mis juegos favoritos y uno de los juegos de 3DS al que más partido le he sacado. No solo es muy completo en su historia que está dividida por capítulos y varía mucho según la intensidad en lo que juguemos aumentando la rejugabilidad sino que también tiene un online muy completo y con dos modos distintos y al que también le he dedicado muchas horas. El sistema de armas es bastante completo y complejo, divididas en 5 clases, si no recuerdo mal, y cada una de ellas con distintas variantes. Y aunque haya un número limitado de armas, ninguna de ellas son iguales, tanto en poder general, poder de disparo, golpe y habilidades. Esta variedad, junto con los dones que te dan un número limitado de habilidades especiales por partida, dan un factor estratégico en el online. Sin duda es uno de los juegos más pulidos, si no el que más, de 3DS. En el cuarto puesto, The Legend of Zelda Twilight Princess. Realmente, Zelda es una de mis sagas favoritas y han habido muchos juegos de esta en la preselección. Y quizás debía de haber tenido más participación en este top. Y creedme que pensar cuál era mi Zelda favorito también me ha costado mucho. Me gustan mucho Karina of Time, Skyward Sword, Wind Waker, Miniscap. Pero simplemente pienso que Twilight Princess es el mejor, al utilizar el mapa de Ocarina of Time con una imagen más adulta y con muchas más posibilidades, por lo que lo considero mejor que esta entrega. Los controles por movimiento no son tan engorrosos como los de Skyward Sword e igualmente funcionan bien. Y en general creo que la duración es bastante buena, así como su historia. Quizás mi opinión sea distinta cuando a Breath of the Wild, pero de momento mi celda favorito es Twilight Princess. El bronce es para Hollow Knight, otro juego que me sorprendió bastante. Realmente lo compré sin saber demasiado del juego, algo raro en mí porque no suelo comprar ningún juego sin tener una base. Pero no sé, no era muy caro, había habido cosas buenas y tampoco había muchas más opciones, así que pues decidí probarlo. Y acerté de lleno. Poco después de empezar ya me atrapó completamente y prácticamente no lo solté hasta que lo acabé, y casi ni eso. A día de hoy solo me falta terminar los dos últimos panteones de los dioses para poder terminarlo al 112%, y ahora estoy con el modo alma de acero en el que hay que terminar el juego sin morir ni una sola vez. Algo bastante complicado teniendo en cuenta la alta dificultad del juego. Y de momento voy bastante bien, me sorprende a mí mismo. No puedo explicar de otra forma lo que me gusta a este juego. No tengo duda alguna de que es de mis juegos favoritos e incluso me duele ponerlo tan bajo, por así decirlo, en el podio. Pero los rivales que tiene son demasiado poderosos. Os recomiendo totalmente comprar Hollow Knight si tenéis la oportunidad. La plata es para Super Smash Bros. y Ultimate. Por si no lo sabéis todavía, Smash es también de mis sagas favoritas. Salvo Mele y la versión de Wii U, los he jugado a todos, y sin duda mi favorito es el último de todos ellos. Sí, han desechado las dianas y los trofeos, pero me parece el más completo en cuanto a todo lo demás. Yo siempre he dicho que un Smash es un juego que le da la inmortalidad a cualquier consola. Por el simple hecho de tener Ultimate, tu Switch ganará muchísima vida. Puedes jugar el modo Spiritus, echar unas partidas de toda la vida, el modo arcade, el online. Es imposible poder aburrirse, siempre puedes hacer algo tanto solo como con amigos. No hay mucho nuevo que pueda decir sobre Smash Ultimate, si queréis saber más sobre el juego, si es que vivís en una cueva, os recomiendo ver el análisis que le dediqué. Ahora doy paso a las menciones honoríficas. Finalmente, el oro y el que se convierte en mi juego favorito es... Super Mario Galaxy. Sí, los dos. No podía decidirme entre el juego original y la secuela, así que pensé que sería injusto robarle el puesto a otro juego cuando los dos son prácticamente idénticos, incluyendo la secuela a Yoshi y poco más. Y antes de seguir con los Galaxy voy a explicar por qué no ha entrado en Super Mario Odyssey en el top, y es principalmente por el factor de jugabilidad. Una vez lo acabas, poco más puedes hacer, pues las lunas, aunque numerosas, no dan para volver a hacer sus condiciones. ¿Por qué son los Mario Galaxy mis juegos favoritos? Solamente pensar en ellos me da una sensación de libertad y de belleza que no recuerdo en ningún otro juego. La música es preciosa, las mecánicas efectivas y los niveles variados, tanto en lo que son las estrellas como en las galaxias que visitamos. Me basta con recordar medio segundo de un nivel y escuchar alguna melodía para que me invada la nostalgia y querer volver a jugar. Antes hablé del factor de jugabilidad de Mario Odyssey y es que creo que esto es un paso atrás. Super Mario Galaxy sí que tiene este factor puedo jugar un nivel individualmente sin ningún problema aunque ya lo haya completado, Solo porque sí, o puedo empezar una partida nueva de forma mucho más sencilla. Para mí esto es bastante importante en un juego de este tipo. Para mí es un primer puesto más que merecido. Repito, si el año que viene todos los puestos son idénticos, no volveré a hacer el vídeo, pero estos puestos no son definitivos. Quiero decir, si vuelvo a jugar a alguno de la lista y pienso, oye, este es mejor que este otro, también puede haber sorpaso. No necesariamente el top puede cambiar solo por haber jugado algún juego nuevo. Por supuesto, también quiero saber vuestra opinión, y cuál es vuestro juego de Nintendo favorito, os leo. Por ahora, yo dejo el vídeo aquí. Agradecería mucho que le dierais un like y os suscribierais, de verdad. Muchas gracias, y nos vemos.